Una línea está elevándome Quiero la poción, pero miro la negros siempre están a mi No lo volvimos loco por sonar así Cuando sientes el picho sé que piensa en mí Por ese elemento sabe que no piso el freno Siempre que lo prendo hace puro y se lo quemo Todavía me quiere con una falta que cometo Ya no es mía pero siempre se lo meto Somos una peli porque sabemos en juego eh. Rapo trapiche igual me pego eh. Negro siempre tengo tema nuevo eh. Quieren este flow y se lo llevo eh. Siendo negro nunca estamos quietos Todos ellos saben que lo nuestro es un cheto Ella a mí me busca porque sabe cómo sueno Grabamos en el hood con la mía la rompemos. Yo recopando lugares, tocando en bares llevando roca al pari. Por lo que yo somos unos pares no somos algari, siempre quemando mari. A la otra que siempre lo costemos, negro lo hacemos, precio que potemos. Y todos los que hablan quieren ser pero lo pica el cuero, porque yo le di primero. bando va a subirnos al nivel, de la alta no la compro un papel. Dando los la niña, y vamos flame, calentando el motor de tu baby. Dando hasta ataque me pide un break. En el barrio bajando el pendiente, todos mis hermanos van el frente. Acá no compramos con tu gente, tenemos una vaina Diferente. Estamos en un y siempre 4 y 20. Oh, yeah. Baby, ya saben que yo nunca freno. En el estudio que me se no Tengo la clave y lo prendo, la y fuego. Quieren comparar si no entro en su juego. Nego, en la callando sin miedo. No cualquiera hace negocio y lo vieron. Pisan el falso, fashion y cayeron. Bam, quedan en C 2 strong no fuega los mío, son real Si tu gata pega conmigo la cosa clean sin fin Jos que parecen un magazine Se la meto en este shad y me pide repeat Beat Un par de gatas so good, Saben que tenemos el pueblo Que el barrio corre por my blue, Te mato me siento yo en tu Ahora me brilla en la chain. Me mato buscando mi efectivo. Ahora no me pueden ver. Saben que de noche me piden una placer yeah. yeah. Tengo los míos, estamos activos. Dime cuánto ponen para el lío. Tengo todos los míos para el destino. Saben que yo tengo más que todo. mismo ya. Yeah. Nena, conmigo es explícito. En incluso y exclusivo. Nena, tu amiga ya con los míos. Ya Hace voy a ya tomaron frío. Ya no hay tiempo de volver. Pero no cambia tu piel. Cambia mi ropa y mi cel Pero no logro entender. Yeah. Cata sin escala, antes esquiva papala Ahora se apetía más cara, mi mierda no para de llegar, los tickets, no para, llenamos la sala La ropa tiene mi nombre, papá dice que soy un hombre Puse mi barrio en el mapa, y sé que esas negro es En mí confié, me fui, lo encontré Me jodí, busqué, aposté los dados años son el número 3 los dados, puta, y los multipliqué uh, uh. Estos negros siempre están a mí No voy muy loco por sonar así Cuando sientes, vivo sí que piensa en mí Por eso sabes sabe que no piso el freno Siempre que lo prendo hace puro y se lo quemo Todavía me quiero con una falta que cometo Ya no es mía, pero siempre se lo meto Porque siento más que siento Ese sentimiento de todo completo Mami, yo te prometo sacate del gueto, va a morir en el intento Muero por los míos, los que no se quedan quietos Los que se la buscan, ni quieren salir de esto Sin apretas el de gatillo, todo lo que traigo en el yo Te lo saco y te lo apuesto, no respeto